Soy Emilio de la Chiesa, de trabajo, de profesión, hago el director de la fotografía, soy arquitecto y al mismo tiempo el director del River Film Festival. Es un festival internacional de cortometraje, están cinco secciones en competición, Escuela de cine, cortos internacionales, cortos italianos, ...animación y documentales... ...estamos en el río porque... ...no nos pueden decir de no... ...porque el río es... ...el agua es libre y es de todos... ...y las instituciones nos han siempre... ...rechazado una, un lugar donde hacer el festival... ...además del festival... ...tengo mis documentales, mi proyecto... ...y así, y empiezo el día tranquilo... ...no tengo horarios definidos... Día por día me lo arreglo según cómo estoy y cómo está el día. Yo creo que algunos, algunas, algunas organizaciones políticas, digamos, algunos partidos no han concretamente entendido el significado de la, de la inmigración porque yo creo que eso es un valor. Es un valor en cultura, es un valor en trabajo, en posibilidades de inserimiento en la sociedad. Y este rechazo es como que cada persona quiere acudir su, sus intereses sin tener en cuenta que los intereses del otro pueden ser los intereses nuestros. Y, por ejemplo, en el festival tenemos cuatro refugiados, dos del Pakistán el dos del Marruecos, y. Son personas maravillosas, ¿no? yo no tengo ningún problema con ellos, además son, son personas que tienen un pasado, tienen su historia, tienen su cultura y, y eso a mí personalmente me llena de curiosidad porque estoy seguro que alguna parte de su cultura se complementan con la mía y podemos hacer un cambio, un cambio. ¿no? Un,